Bienvenidos amigos y amigas televidentes a una nueva edición de su programa Legislando para vos. Está con ustedes Julieta Arróliga y en esta ocasión estaremos abordando el tema de la ley que declara y define reserva de biosfera del Caribe nicaragüense. Y para abordar de este importante tema se encuentra con nosotros la diputada Florence Levin, presidenta de la Comisión de asunto de los pueblos originarios y afrodescendientes y regímenes autonómicos y también a diputada Arlene Alonso, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional. Gracias diputadas por aceptar la invitación y estar con nosotros en este programa. Así es. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Para desarrollar este, este tema, considero que es bueno explicarle a nuestros amigos y amigas televidentes cómo surge la idea de declarar este, la Reserva Biosfera del Caribe Nicaragüense. Bien, eh, hay dos aspectos que eh, hay que dejar muy claros a las familias nicaragüenses, eh, ya que esta iniciativa surge de la necesidad, por un lado, de defender la soberanía nacional y por otro lado, eh, de conservar y proteger nuestro, nuestra riqueza natural. Eh, preservar y proteger nuestro patrimonio genético nacional. Es eh, por todos conocido eh, que esta zona eh, que está dentro de esta reserva de biosfera es una zona que posee una gran riqueza desde el punto de vista natural, cultural, ¿verdad? contiene un alto valor de, de biodiversidad, pero también contiene eh, a nuestros pueblos originarios y afrodescendientes, que son parte integral también verdad, de, de, del ambiente. Entonces, eh, en este sentido, esta iniciativa, su objetivo primordial es eso, es, es que nosotros podamos, además, de, de, de preservar hábitats que son considerados únicos a nivel del mundo, porque incluso muchas especies que se encuentran en peligro de extinción en, en esta reserva de biosfera se encuentran ¿verdad? Este, estos hábitats, donde solo son los únicos lugares donde pueden estas especies eh, vivir y además desarrollarse y servir incluso ¿verdad? Este, de fuente de, eh, de subsistencia y de desarrollo para nuestros pueblos originarios y afrodescendientes. Algo importante que hay que señalar es que en esta área de la Reserva de Biosfera del Caribe Nicaragüense, es que aporta de manera eh, también importante a la estabilidad ecológica, no solamente a nivel de, de la zona, sino que también estabilidad ecológica eh, para Nicaragua, estabilidad ecológica para la región centroamericana y también para la humanidad. Algo, diputada Florence, que mencionaba la diputada Arlene es el término, y me encanta el término, de la defensa de la soberanía nacional. Nosotros, eh, porque es importante que comprendamos este, todos los nicaragüenses, que esta ley eh, se aprueba en el marco siempre de la defensa de todo nuestro territorio nicaragüense y sobre todo en este caso, ¿qué representa para las comunidades de la costa caribe nicaragüense la aprobación de esta ley? Bueno, muchas gracias, ¿verdad?, por la oportunidad siempre de poder estar en casa a través de este medio a nuestro querido pueblo de Nicaragua y muy especialmente para mis hermanos y hermanas de la costa caribe. Eh, yo quisiera ir un poquito atrás, tal vez a decir que esta ley también nos hace ser coherentes como Estado eh, de Nicaragua, porque nosotros estamos en el reclamo por la justicia climática y la reparación y entonces no es posible que nosotros estemos en ese proceso y no estemos a la vez eh, aprobando este tipo de iniciativas que vienen no solamente a, a, a la protección de nuestro ambiente sino a la defensa de nuestra soberanía eh, nacional y como decía, para nosotros los pueblos originarios y afrodescendientes, nuestro territorio es nuestra vida, es nuestra cultura, eh, y el mar forma parte, y todo lo que tiene el mar forma parte de lo que nosotros consideramos un elemento básico de sobrevivencia. Eh, otra cosa que... Yo considero muy importante es que leyes como esta, por permitir esa estabilidad ecológica de la que hablaba la diputada eh, Alonso, también eh, nos va a permitir a nosotros asegurar lo que es la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional. No solamente de nosotros como pueblo, ¿verdad?, eh, sino de todo el país, pero nosotros especialmente porque la, una de las actividades principales de sustento que, eh, de, de la cual dependemos los pueblos allá es de la pesca. Y este, esta ley ¿verdad? nos viene a fortalecer lo que ya es eh, la estrategia que viene desarrollando nuestro gobierno nacional con gobiernos regionales verdad en, en cuanto a ir haciendo lo que son planes de manejo verdad para nuestra reserva, pero también especificando verdad para cada una de, la, de la zona, las zonas los tipos de actividades que nosotros vamos a eh, poder continuar desarrollando o vamos a, a ir este, poco a poco cambiando. ¿verdad? Entonces, una cosa importante eh, es que esto lo hacemos eh, acompañado de pesca, lo hacemos del MEFCA, eh, lo hacemos con los gobiernos eh, regionales, la Secretaría de los Gobiernos Regionales. Y, por ejemplo, vamos a saber, porque para todo es conocido, que hay una, una pesca industrial que se da. Pero no es una pesca industrial que tiene que ser desordenada y, eh, y, y que tenga que venir a sobreexplotar, digamos, la, la, los recursos, sino que es controlado, ¿verdad? Eh, y pesca maneja un registro allá junto con los gobierno regionales de cuáles son las embarcaciones, qué productos están sacando y, y, y se les lleva un control y un registro de eso y eso se acompaña además con lo que nosotros llamamos las vedas escalonadas entonces eh, no todos los productos se pueden explotar en el mismo tiempo verdad y pero también no podemos decir todos los productos van a ir a veda de una vez porque entonces eh, afecta la sobrevivencia de nosotros verdad entonces eso se ha podido ir eh, implementando poco a poco con, con los gobiernos regionales y más importante aún con los gobiernos territoriales, que también están siendo eh, acompañados desde el gobierno central, pero con los gobiernos regionales, con procesos de capacitación, ¿verdad? Que les permite a ellos también ir haciendo este registro, pero ya a lo que es nivel de pesca artesanal, ¿verdad? Porque eh, el, una cosa es la, la otra pesca y la artesanal que va desde las comunidades. Entonces eh, hay un control desde los mismos territorios de qué embarcaciones, quiénes son los pescadores, quiénes son los buzos, quiénes son las piquineras, ¿verdad? Porque todos ellos entran en, en, en el proceso de la pesca, pero también de la distribución. Y otra cosa importante... Eh, que se ha venido haciendo es buscando otras alternativas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, se ha podido establecer una planta eh, de, de tilapia, ¿verdad? En, el en, en, en uno de los municipios que produce más de 12.000 libras de tilapia al día. Entonces, nos asegura nuestra fuente principal de alimentos porque a nosotros nos gusta el pescado, ¿ya? Y permite que descanse verdad eh, el recurso del mar, pero también con el MEFCA y con Impesca se ha venido trabajando lo que son los estantes, verdad, de crianza de estantes que uno lo hace en su finca, en su patio, verdad, porque allá tenemos patios grandes, entonces lo podemos implementar y ahí producimos también este, nuestro pescado para la, el hogar. Entonces eh, es un proceso que viene a fortalecerse, ¿verdad? Porque ahorita, inclusive, en este año pasado y a este año continuamos eh, con otro programa que queremos implementar a gran escala, que es la acuicultura, con las mismas comunidades que están de frente al mar Caribe, ¿verdad? No solamente en el norte, sino en el sur también, que es Nica Pesca. Y ahorita se está haciendo todo el estudio de impacto ambiental con la FAO, ¿verdad? que viene acompañando y eso es con, con el FIDA. Entonces, eh, todo esto viene a, a ser parte de todo el esfuerzo que viene haciendo el gobierno y que ahora al tener esta nueva ley, pues viene a darle mayor fortaleza verdad a todo eso. Y eso nos asegura nosotros como pueblo originario y afrodescendiente que tenemos una sobrevivencia para nuestros hijos e hijas, porque eso es lo que hacemos los pueblos. Nosotros donde vivimos nosotros siempre vamos a encontrar que hay recursos Nosotros no destruimos, nosotros cuidamos Entonces cuando hay un gobierno que está con toda la voluntad de fortalecer ese proceso Pues nosotros estamos mejor porque entonces sabemos que nuestros hijos y nietos van a poder seguir Exactamente, algo muy importante que mencionaba la diputada es que eh, la disposición que tienen este, el, las comunidades ante estas, este, ante estas aprobaciones de leyes, ante los diferentes programas que ha venido realizando el gobierno en conjunto con los gobiernos locales, con los gobiernos territoriales, dado de que este, no sobreponen sus intereses este, individuales este, ante el, el, el interés del bien común de, de la madre tierra, porque eso es muy importante y sería bueno que pudiéramos desarrollar más esa parte, porque no solamente esta ley en, enfocada en el cuidado de nuestros recursos naturales se han venido aprobando pues durante todos estos más de 12 años, ya que ha estado nuevamente el, el comandante en el poder, y que vemos de que su principal preocupación, además de los programas sociales, son el cuidado de nuestros recursos naturales y que las personas, en este caso como mencionaba la diputada que tienen pues su, su, su, su forma de vida, su principal recurso es la pesca pero no es este afectarlos con decisiones o acciones de diferentes programas que realizan sino que eh, hablar un poco más sería bueno que habláramos un poco más de cómo ellos están abiertos a todos estos cambios y transformaciones que sabemos que son siempre para bien Indudablemente que eh, esa correspondencia que hay eh, de parte de nuestros pueblos originarios y afrodescendientes con nuestro modelo de gobierno, un modelo de gobierno eh, que desde el año 2007 eh, nuestro presidente, el comandante Daniel Ortega, eh, dejó claro que es un modelo eh, que se basa en el protagonismo de las personas, las familias y las comunidades. Eh, nosotros contamos con un marco jurídico que sustenta fuertemente ¿verdad? esa tutela ese respeto a los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes de la costa caribe nicaragüense pero también de todos los pueblos originarios del, del territorio nacional eh, desde nuestra constitución política eh, reconoce que Nicaragua es multietnica ¿verdad? Este, y reconoce incluso eh, ...cuál es el procedimiento que desde el Estado nicaragüense... Eh, ...se debe de, de, de llevar a cabo para nosotros poder eh, llegar... ...hablando específicamente de la costa caribe nicaragüense... ...a declarar un área protegida, por ejemplo, como lo es el caso de, de esta ley... Eh, ...nuestra ley 217, el reglamento mismo de áreas protegidas... ...deja claramente abordado en su articulado cuál es el procedimiento... ¿Verdad? es que a través de las distintas instituciones que están velando eh, en este caso eh, en el tema ambiental sabemos que el ambiente tiene tantas aristas ¿verdad? entonces hay un conjunto de instituciones que están rectoreando y que están como autoridad de aplicación de nuestras leyes entonces para todos los efectos siempre nuestras instituciones el estado nicaragüense previa coordinación ¿verdad? y previa consulta eh, en este caso con el gobierno regional eh, con los, con los gobiernos eh, territoriales eh, se, se, se discuten ¿verdad? Eh, se consultan incluso se toman las decisiones y en el caso digamos de, de esta de esta reserva de biosfera que ahora este, nuestra ley también establece que va a haber una secretaría eh, técnica verdad donde van a estar concentradas eh, precisamente eh, ese va a ser el espacio de concertación que hay entre las instituciones del estado, y también con los gobiernos territoriales indígenas, el, el gobierno representante del gobierno regional, en este caso de la costa caribe norte. Entonces, eh, hay todo un andamiaje eh, jurídico, pero también desde el punto de vista eh, de nuestro Plan Nacional de Desarrollo Humano, que contempla una estrategia específica para desarrollo integral de nuestra costa caribe, eh, y pasando también por todas las, las políticas, los programas que se están desarrollando en la zona o sea, no, no, no cabe duda que en todo momento verdad, se deja este claro eh, ese derecho que tienen nuestros pueblos de ser protagonistas ¿verdad? y poder participar activamente eh, en todo el proceso de planificación que ahora va a conllevar la administración de, de esta reserva de biosfera tan importante, eh, para, para, no solamente para el desarrollo humano, sino que también para el desarrollo económico en la zona. Y aquí es importante aclarar también que el hecho de haber establecido, haber declarado esta reserva de biosfera, esto no va a limitar ¿verdad? el desarrollo económico local, porque nosotros eh, sabemos también de que dentro de las zonas que quedaron establecidas y que vamos a abordarlas más adelante, eh, está incluida toda una plataforma marítima que se corresponde también con la sentencia emitida por la Corte Internacional de Justicia el, el 19 de noviembre del año 2012 que restituye a Nicaragua eh, una, una extensión una plataforma marítima importante y que, y que además contiene verdad una riqueza natural impresionante entonces eh, esta esta reserva de biósfera viene a calzar exactamente con esos límites establecidos en la sentencia ¿verdad? entonces eh, ...y que sabemos que es una zona de desarrollo... ...no solamente para eh, la, los pueblos que, que, que viven verdad en esta zona... ...y que sabemos que han practicado, eh, por ejemplo, la pesquería... ...que es toda una práctica tradicional ancestral... ...pero que además, como bien nos refería mi compañera Florence... Eh, eh, ...en ella recae la seguridad alimentaria... ...pero además es un componente cultural importante de los pueblos... ...y entonces... Eh, eh, nuestras leyes respetan, ¿verdad? respetan en todo momento porque además la cultura es parte de ese patrimonio que estamos defendiendo, que estamos cuidando, que estamos eh, conservando y, y para cada eh, zona de esta reserva está establecido un plan de manejo específico y eh, el desarrollo sostenible también está inmerso ¿verdad? dentro de esos planes de manejo, es decir, eh, eh, cada plan de manejo es el que va a determinar el grado de intervención humana que va a haber en cada zona, verdad? el grado de aprovechamiento que vamos a hacer eh, eh, en cada zona y, y por tanto verdad, privilegiando todo un modelo productivo sostenible también. Sería bueno que profundizáramos porque hemos hablado del valor ecológico que tiene, el valor económico, pero también el, el, el, el valor que tiene del rescate y la protección de la identidad porque realmente eso me encanta a mí hablar muchísimo de, la, de, de ese rescate y la protección de la identidad de los pueblos originarios de los pueblos de la costa caribe nicaragüense porque nosotros eh, a veces no creemos que, pode, que, que una ley tenga eh, un enfoque integral y realmente sé que tiene su enfoque integral porque sé que está aquí plasmado en la ley este, a veces uno cree que solo estamos viendo cuáles son las limitaciones donde, eh, donde no se puede realizar este, la actividad de pesca, que la conformación de, de, del comité, y, y bueno, y, y cómo se nos define en la ley, o las extensiones, ¿verdad? Pero sabemos de que siempre hay desde la exposición de motivos, desde la presentación que hicieron, de, también desde los diferentes momentos en que los diputados abordaron para antes de aprobar la, la ley, este, explicaron la importancia y mencionaban. Ese, ese, ese, ese elemento que es el rescate y la protección de la identidad y, y la, la identidad es nuestra cultura y a veces creemos pues y, y es me gusta cuando nos aclaran a veces porque puede ser que nosotros nos confundimos también como televidentes de que cuando mencionamos cultura solo creemos que gastronomía solo creemos que baile o, o, o o alguna actividad en específica. Entonces, hablemos de esa integralidad que tiene esta ley, hablemos de esa importancia de, esta, de ese enfoque de la, del rescate. Bueno, pues me alegra que toquemos ese tema, ¿verdad? Porque eh, una cosa que eh, esta ley tiene, ¿verdad? Y lo dice de manera explícita, como lo decía también mi compañera, el tema de la secretaría técnica, quiero mencionar eso porque eso lo hace una ley que es respetuosa de la autonomía de las regiones aquí en Nicaragua las regiones del, las dos regiones del Caribe y quienes viven en esas regiones, los pueblos originarios, pueblos afrodescendientes y pueblos mestizos costeños. Y esto esta ley le da oportunidad de tener una participación activa en ese proceso de planificación que se tiene que hacer, ¿verdad? Pero dice además claramente que van a estar, no, no solo los gobiernos regionales y los gobiernos territoriales, y muchas veces decimos, ah, pero los gobiernos territoriales, ¿cómo es? ¿Cómo es? O sea, los gobiernos territoriales son en la medida que los gobiernos comunales, han ¿verdad? podido darle delegarles alguna responsabilidad y eso ellos no van a anteponer nunca lo que es la asamblea comunal o sea que todo se tiene que hacer desde las comunidades que son los dueños primarios de todo esto ¿verdad? son tierras eh, comunales incluyendo ¿verdad? todo el territorio que, del que estamos hablando una gran parte ahora este eh, estos pueblos que vivimos en la costa caribe norte y sur como parte de la nación nosotros tenemos una estrategia que se llama de desarrollo de la costa caribe pero es un desarrollo con identidad eso qué quiere decir nosotros estamos diciendo eh, que va a ser un desarrollo respetuoso de nuestra cultura de nuestras prácticas ancestrales tradicionales que vengan en beneficio verá, del bien común, porque nosotros tenemos que recordar eso siempre, que como pueblo no se piensa en el individuo, sino que en el colectivo. Esa es una premisa para nosotros. Y la otra cosa, entonces, eh, si nosotros revisamos esta ley, eh, viene a contribuir directamente con el eje 2 y el eje 3 de nuestra estrategia de Desarrollo de la Costa Caribe, que es muy bueno pues conocerlo porque, por ejemplo, ella dicen uno que vamos a hacer un desarrollo económico territorial, pero con enfoque al cambio climático. Y eso dice nuestra ley ahorita, verdad que, que viene en defensa de todos eh, los efectos. ¿Qué más nosotros como costeños que hemos tenido que ser eh, los que sufrimos ese efecto de cambio climático con los dos últimos huracanes que nos acaban de...? pero también estamos contentos de ver que ya en el plan 2021 de nuestro buen gobierno ya está incluido en un eje solo el desarrollo socioeconómico para la costa caribe, ¿verdad? y sabemos que esa, ese desarrollo siempre va a ser respetuoso de nuestras identidades y realidades, y la, la, la constitución al de, delimitar de que en la costa hay eh, caribe hay un régimen autonómico, pues eso es lo que se retoma, ¿verdad? En todos los procesos de formación de ley. Y la otra cosa es que si vamos a hacer las transformaciones productivas, las transformaciones económicas, eh, lo vamos a hacer nosotros siempre de una manera que sea respetuosa de nuestro lugar donde habitamos. Porque nosotros tenemos que mantener ese equilibrio, ¿verdad?, eh, todo el tiempo, porque si no nosotros enfermamos ¿verdad? La tierra, cuando la tierra está enferma o el mar está enfermo nosotros nos enfermamos entonces una cosa importante por ejemplo que ya se está previendo con esta ley y, y que se ha venido planteando desde los gobiernos regionales junto con el gobierno nacional nosotros tenemos dos santuarios allá en, en la región de los manatí ¿verdad? y que, que están en peligro de extinción mundial ¿verdad? Y nosotros eso ya lo estamos previendo, de que tenemos que permitir conservar. Entonces, eso, esos sitios, por ejemplo, no va a poder hacer nada, porque ahí tenemos que dejarle espacio a nuestro manatí, que ellos sé, que, que es un, una cosa única, pues ahorita, tener esos santuarios. Otra cosa que nosotros tenemos los manglares, únicos en Centroamérica todavía que son los nichos donde se pueden reproducir nuestras especies. Entonces, eso que decía, eso es de lo que nosotros hablamos, nosotros conocemos nuestros sitios. Sabemos dónde hay que pescar y dónde no. Y sabemos los ciclos de los meses en que qué animal por eso, en el caso del pueblo míquito, inclusive en los meses del año, según ponen los nombres de los animales. ¿Verdad? Es porque es la época en que ese animal está disponible para comer. ¿Verdad? No, y, lo, y, lo, y cada animal tiene un mes y respetamos eso. Entonces eso se tiene que incorporar siempre en los planes de manejo y esa es la forma de respetar nuestra identidad, pero también propiciar el desarrollo socioeconómico al que también tenemos derecho como todos nicaragüenses. Sí, yo solo quisiera este, agregar algo y es de que eh, la sabiduría reside en nuestros pueblos, ¿verdad? Y cuando hablamos de relaciones armónicas y de equilibrio con la Madre Tierra, hay mucho que aprender de nuestros pueblos originarios y afrodescendientes. Y nuestra legislación no solamente respeta el conocimiento ancestral y las prácticas ancestrales, sino que las incorpora. ¿Y cómo se hace vivo esto? El mejor ejemplo es el artículo 60 de la Constitución Política, que incluye prácticamente de manera íntegra lo que es el, el, la declaración universal del bien común de la Madre Tierra y de la humanidad. ¿verdad? Yo creo que este es el mejor ejemplo, porque este artículo eh, nos invita a asumir a la Madre Tierra como un ser vivo y que la Tierra es sujeta de dignidad y que debemos de amarla ¿verdad? y considerarla incluso. Como lo hacemos con nuestras propias madres. Así dice la Declaración Universal del Bien Común, que así tenemos que, que ver, dimensionar y tratar a nuestra madre tierra. Y entonces eso vos lo ves, ¿verdad? Eh, eh, en la realidad nicaragüense, vos lo ves expresado en nuestros pueblos originarios y afrodescendientes. Solo quería agregar eso. Importante también, ya para finalizar, de que este, lo respalda y. Y eso es bueno, tanto el gobierno y en nuestro caso la Asamblea Nacional con aprobaciones de diferentes leyes que vienen eh, a reforzar nuestro marco jurídico, a reforzar nuestro marco geográfico, a reforzar también porque la defensa de nuestra soberanía, la defensa de nuestro territorio no es algo del pasado, no es algo de nuestra historia, es algo que es importante no olvidarlo para que realmente como decimos la historia no se repita y tenemos que estar en constante porque eso me gustó muchísimo cómo se explicó el, el contexto y en el marco en que se aprobó la ley que realmente es siempre está en el marco de nuestra defensa de nuestra soberanía en el, en el en reforzar lo que la corte interamericana de justicia en el 2012 ya había fallado a favor de nicaragua y que eso pues fue algo es que realmente lo aplaudimos todos los nicaragüenses, las comunidades del pueblo del Caribe nicaragüense, por supuesto, que se, me imagino que estuvieron súper contentos, porque sabían bien de que con un gobierno como el que tenemos, se iban a realizar y se iban a, y se van a continuar haciendo acciones que promueven siempre el bienestar común, tanto económico, tanto para la madre tierra pero también para el aspecto social y nuestro respeto de nuestra identidad. Les agradezco muchísimo, diputadas, que nos hayan acompañado y amigos y amigas televidentes, de esta manera finalizamos la edición de Legislando para vos. Los esperamos hasta la próxima.